¿Qué tanto se dobló una curva? Consideremos las funciones f de t igual a t, t al cuadrado y g de t igual a t, 2t al cuadrado. Ambas funciones parametrizan una parábola en el plano. En el origen, ambas curvas tienen a una recta horizontal como tangente, pero g se despega más de la tangente que f. Queremos medir qué tanto se doblan las curvas a partir de medir qué tanto se despegan de su tangente, sin importar la rapidez. Observemos que cerca del origen, el vector tangente unitario de F cambia de dirección menos rápido que el de vector tangente unitario de G. Por lo que utilizaremos la derivada del vector tangente unitario para medir qué tanto se dobla una curva. Ahora consideremos las funciones f de t igual a coseno de t coma seno de t y g de t igual a f evaluada en 2t, con t en los reales. Ambas funciones parametrizan una circunferencia de radio 1 con centro en el origen en el plano, es decir, están dobladas de la misma manera, pero g tiene mayor rapidez. De hecho, la norma de la derivada de f es igual a 1 y la norma de la derivada de g es 2 para toda t. Más aún, la derivada del vector tangente unitario de la función f es diferente de la derivada del vector tangente unitario de g, por lo que necesitaremos medir el cambio del vector tangente unitario en relación a la rapidez. Adicionalmente, solo queremos saber qué tanto se dobla la curva sin importar la dirección de la tangente, por ello, solo tomaremos en cuenta la norma de la derivada del vector tangente unitario. Por lo anterior, la curvatura de f en t es k evaluada en t es igual a la norma de la derivada del vector tangente unitario evaluado en t entre la norma de la derivada de f evaluada en t, que nos permite medir qué tan doblada está la curva en un punto. Considera las funciones f de t igual a t, 10 por t al cuadrado y g de t igual a t, t al cuadrado entre 10. Puedes hacer las cuentas para encontrar la curvatura de ambas curvas en t igual a 0. De las cuentas, encontramos que la curvatura de f en 0 es aproximadamente 201 y la curvatura de g en 0 es aproximadamente 0.2. Para la primera curva la curvatura es grande, mientras que para la segunda la curvatura es muy pequeña. Nota que en el caso de una circunferencia de radio R, la curvatura es constante y es igual a 1 sobre R. Esto nos permite definir el círculo osculador de F en T como aquella circunferencia que tiene la misma tangente y curvatura que F en T. Además, este círculo y la curva están del mismo lado de la tangente que tienen en común. En otras palabras, el círculo osculador es el que más se parece a la función en T. Por lo anterior, el círculo osculador de f de t en t0 está dado por la siguiente expresión. Considera el ejemplo dado por la siguiente curva de f evaluada en t igual a 3 por coseno de t, coma 2 por seno de t. Nota que siempre el círculo besa en un solo punto a la curva F, de ahí su nombre.